En este momento llevo el pelo así porque siento que me conecta mucho con mi personalidad, me gusta mucho hacerme tropas y también me gusta, digamos, como que se vea un poco natural, por decirlo así. Eh, los accesorios y eso también creo que, que es algo que, que hace que, pues que me sienta más yo, ¿no? Como ese Meri ese Wigua que se conecta también desde todo esto del arte, desde mi personalidad, por pues cierto es una persona extrovertida también y que también me conecta mucho con mis raíces. Entonces, por eso lo llevo así